Tenemos a tres, eh, tres excelentes eh, ponentes. Bueno, vamos a dialogar, bueno, vamos a hacer una conversación breve, eso sí. Nos, eso sí, pueden darlo por sentado. Eh, con Elena Faur, eh, perdón, Leonor Faur, tenía tu nombre mal, eh, o sea, leí mal. Leonor Faur es doctora en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de Flaxo de Buenos Aires. Eh, También. Ah, nadie. Bueno, ahorita saludo. También posee una amplia trayectoria profesional como consultora en agencias de UNICEF, UNFPA, UNRIS, etcétera. Voy a tratar de ser breve. Ha sido profesora en la Universidad Nacional de General Sarmiento, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad de Lanús, entre otros centros educativos. Tenemos aquí en la pantalla, para quienes están viendo, a Nadia Araujo Guimaraes. Eh, Nadia... Eh, fue directora del Instituto Nacional de Estudios Metropolitanos y es integrante de la Academia Brasileña de Ciencias. Es profesora titular del Departamento de Sociología de la Universidad de Sao Paulo y es investigadora principal asociada del de Centro de Estudios Metropolitanos. Buenos días, Nadia. Y Karina Beatiani, que es secretaria ejecutiva, directora, directora general del, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Eh, bien, felicidades y por el nuevo título también, doctora en sociología, profesora titular del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y hasta ahí. Okay. Tenemos para platicar sobre eh, sociedades de cuidado y políticas de la vida. Y yo quería hacer una pequeña, una primera pregunta que creo que va a ser muy eh, Interesante para las tres de poder de, de dialogar y voy a abrir con Nadia. Nadia, la pregunta va primero para ti y luego vamos platicando. En este contexto eh, que todos conocemos y todas conocemos del neoliberalismo y su política, su necropolítica y el impacto que esto ha tenido no solamente en la vida material de los sujetos, de las personas, de las mujeres, de las niñas, de los hombres también, sino también en la subjetividad y cómo eso ha impactado también en nuestra identidad y en quienes somos hoy, ¿Qué sentido tiene pensar en estrategias, en nuevas políticas, no, perdón, en nuevas políticas eh, sobre el sostenimiento de la vida y las políticas de la vida en relación a esto que venimos viviendo en los últimos 40 años? Entonces, eh, Nadia, si puedes hacer esa esa primera reflexión, eh, quedas, tú tienes la palabra. Gracias, Nadia. Buenos días. Buenos días, es un enorme, un enorme placer. placer, agradezco a Claxo, a Karina y la oportunidad de estar en este diálogo con dos colegas y magistrales investigadoras, además en mi universidad, aunque desde lejos. Como tenemos poquísimo tiempo, me voy directamente a tu pregunta. Creo que planteas algo muy importante, es en este contexto la discusión acerca del cuidado y de las políticas de cuidado son fundamentales para pensar al horizonte de nuestras sociedades. Y yo diría que por el hecho de que la noción de cuidado ha se constituido en un verdadero paradigma, un nuevo paradigma en las ciencias sociales, alrededor de la cual se enlazan eh, dominios distintos de la reflexión académica pero también de las políticas ¿no? que es lo que se pasa en el trabajo doméstico no pagado, qué es lo que se pasa en el trabajo doméstico remunerado, qué es lo que se pasa en el trabajo institucional de cuidado, qué es lo que se pasa con las infraestructuras del cuidado, con las leyes respecto a derechos al cuidado, o sea, es todo un dominio de políticas que se enlaza alrededor de un campo de reflexión y de acción, o sea, mirar a las intervenciones políticas desde el punto de vista del cuidado, yo te diría, es estratégico, es central. Quizá este sería importante. Pensar las políticas específicas, las acciones específicas, es algo que vinimos haciendo hace mucho, pero lo interesante cuando lo hacemos desde el punto de vista del cuidado es que enlazamos distintos dominios de la concepción académica y de la acción colectiva en la reproducción de la vida en sociedad. Creo que de esto viene la centralidad del cuidado para las políticas teniendo a un horizonte de bien vivir. Gracias, eh, Nadia. Voy a eh, seguir con Leonor. Eh, Leonor, en este contexto de la precariedad y de los cuerpos que no importan, ¿no? ¿Qué, ¿qué sentido tiene esto, esta nueva propuesta, esta transformación de sacarlo del margen y ponerlo al centro, poner la, el, la centralidad de la vida y de los cuidados? Bueno, primero quiero agradecer por supuesto a Karina Batiani, a Claxo por esta maravillosa oportunidad de, de participar de este diálogo, a las personas que coordinan el grupo de, de género Valentina, Javier y por supuesto a la Cepal con quien venimos conversando mucho y estudiando estos temas en conjunto. Me encanta que hayas empezado por esto de los cuerpos que no importan, porque realmente creo que lo que nos interpela a la sociedad del cuidado como un concepto es pensar que... Eh, que digamos, está fundada sobre algunos supuestos que creo que son los que hoy tenemos que empezar a deconstruir de una forma ya radical. La primera es pensar la noción de sujetos como sujetos desligados de otros, sujetos que parecen autosuficientes, invulnerables, cuando en realidad vos traes una noción de Butler y también la, la tomamos. En realidad somos personas vulnerables, hay que aceptar esto y pensar en la social cuidado es reconocer la interdependencia, reconocer la vulnerabilidad humana y apostar por esa interdependencia de las personas. Y de esa, la autonomía y la dependencia como un continuo. El segundo gran eh, tema que nos viene como a, a interpelar la, la idea de sociedad del cuidado es que la sociedad capitalista se ha construido, nos lo enseñaron mucho los economistas feministas, a partir de la lógica de acumulación del capital y que el mercado como regulador de toda la organización social de la vida. Y aquí también es donde hay que hacer como una talla muy digamos, clara de un cambio profundo. ¿no? Tenemos que poner la sostenibilidad de la vida en el, en el, en, en el centro de todo. Y el tercer tema es que se, se trata de un modelo que de alguna forma se talló a partir de, de valores androcéntricos, porque está fundado en una noción de sujeto masculino, y antropocéntricos, porque se supone que eh, los humanos y la economía puede seguir extirpando el valor de la, de la Tierra, del planeta, sin que tuviera ningún efecto y los trata como si fuera gratuitos. Entonces, para ir sintetizando, porque sé que tenemos muy poco tiempo... Tranquila, me dice Karina. Bueno, entonces unas palabritas más. Ok. Bueno, gracias. Entonces, lo que lo que necesitamos es hacer una transformación profunda. Pero esto quiere decir transformar las instituciones hacer una nueva organización social y política del cuidado, porque acá estamos hablando de relaciones de poder y de decisiones que son decisiones políticas, de cómo se pone, qué se pone en el centro. Transformar la economía, terminar con la depredación ambiental, no da más, el planeta no está para que lo consumamos y lo, lo, y lo desechemos, está para que vivamos junto con y, si, y tengamos unas vidas mejores en una noción de realmente interdependencia y colectividad, hay que transformar la cultura, estamos haciendo transformaciones culturales muy importantes, a partir digo, los feminismos somos parte de esa transformación cultural, eh, me encantaría que la imagen eh, se hace pero para nuestras compañeras y compañeros que han venido hasta acá. Eh, y esta transformación cultural también tiene que ver con poner, eh, con darle valor a los cuidados, con reponer ese valor que no lo tienen hoy en esta organización social capitalista eh, que invisibiliza los cuidados y los desvaloriza, pero también es importante repensar la construcción social de las masculinidades en torno a los cuidados, porque no hay manera de, de valorar los cuidados si no estamos todos y todas comprometidas con esta con esta en esta dirección. Y por supuesto que el papel del Estado es fundamental, ya se ha dicho con mucha claridad en, el, en la apertura, lo mencionó Nadia, seguramente también eh, Karina, pero sí quiero poner un énfasis en lo importante que es también una construcción colectiva en, el, en la cual realmente todas, todos, todos nos comprometamos en esta construcción. Y así, ahí quiero compartir estas imágenes para cerrar mi presentación, no sé si están disponibles. Y les cuento, una es una, eh, una foto, la de la, la de la izquierda. Ustedes están viendo ahí la foto de una eh, de una instalación de Yoko Ono eh, que cuando hizo su presentación en el Malva, una, una muestra espectacular en la, en la ciudad de Buenos Aires, había una mesa larga con una cantidad de platitos de losa muy similares todos entre sí, rotos. Y había un banco unas cintas de enmascarar y la propuesta era a que nos sentáramos en la mesa y a que fuéramos organizando y construyendo, volviendo a juntar los pedacitos de los platitos, que no era fácil porque eran similares pero no eran iguales y las roturas tampoco, y el cartel que ponían atrás, que era la obra de Yoko, era repara con cuidado mientras lo haces, piensa que estás reparando el mundo. Entonces esta idea frente a la cultura de lo descartable, la cultura de la reparación, de la restauración, una suerte de meditación colectiva porque todos y todas estábamos ahí sentados reparando los platitos. Pero quiero dar también una imagen que es mucho más latinoamericana, que es fr profundamente latinoamericana, villera, argentina, que es la imagen de Ramona Medina. Porque es, ra mujeres como Ramona Medina, que fue una líder comunitaria de La Poderosa, que está por acá también en, en Claxo, y que durante la pandemia reclamaba porque hubiera agua en su barrio y no había, y después murió de COVID. Entonces Ramona Medina, como tantas otras mujeres de la comunidad, están sosteniendo a la comunidad, están, saben que somos interdependientes y están reparando con cuidado todos los platitos, todas las ollas, y es una construcción colectiva, y eso es una construcción que tenemos que hacer desde abajo, desde arriba, desde los costados, totalmente cooperativa, porque es un cambio político y social muy importante. Gracias. Muchas gracias, Leonor. Desde luego ahí la reflexión, Karina, y te dejo, eh, creo que ahí hay una reflexión también sobre el tema de no solamente la precariedad, sino esa reparación que parece un poco externa, cómo hacemos también con la parte de la subjetividad, esa parte de, que decía antes de la necropolítica que ha impactado también a los, al sujeto contemporáneo, ¿no? y que es por eso también lo que decías de implicar a los hombres, pero en realidad implicar a toda la sociedad. ¿no? Karina, tienes la palabra. Muchas gracias, Marta, y realmente eh, es... Fantástico poder estar iniciando estos diálogos magistrales con la temática del cuidado. Muchas de las que están aquí eh, saben que esto no sería posible hace unos años y que hoy definitivamente los cuidados se han colocado en el centro y por allí quiero comenzar eh, esta reflexión, estos minutos de diálogo con Eleonor, con Nadia y con Marta. Una agenda donde efectivamente coloquemos los cuidados en el centro, que es en definitiva una agenda para colocar la vida en el centro, el cuidado de la vida en el centro. Nos quedó clarísimo a todos a todas durante estos dos años de pandemia la centralidad de los cuidados, como he dicho muchas veces, aquellos, aquellas que todavía no habían descubierto la importancia de este tema a partir de los confinamientos, a partir de las cuarentenas, el cuidado les estalló en sus casas, les estalló en sus caras y hoy efectivamente están en el centro. Y miremos eso quizás como una externalidad positiva para tratar siempre de encontrar algo positivo a la terrible situación de la pandemia que tuvimos que eh, enfrentar y particularmente en América Latina y el Caribe, que sabemos fue, so, eh, fue la región más afectada eh, por la pandemia. Como decía entonces, esta crisis puso en evidencia la temática de los cuidados y la importancia de pensar nuevas formas de organización social en general y de organización social del cuidado en particular. Yo creo que nos encontramos en sociedades que sufrirán necesariamente reconfiguraciones en el corto y en el mediano plazo y creo que es necesario que sigamos trabajando para colocar en esas reconfiguraciones la temática del cuidado en el centro y que el cuidado y la vida sean efectivamente los ejes organizadores y no el mercado como es hoy en la mayoría de las acciones que se realizan. Creo también que tenemos que reconocer que América Latina y el Caribe ha hecho un avance significativo en términos de eh, colocar en las agendas públicas de prácticamente todos los gobiernos la temática del cuidado, sin duda con distinta intensidad en algunos casos recién comenzando, en otros con políticas y sistemas que ya están funcionando, como por ejemplo nos comentaba Nadine en la mesa de apertura para el caso de México. Hoy ese es un avance significativo en nuestra región. Ahora bien, colocar los cuidados en el centro también implica pensar en términos relacionales, lo decía Eleonor, lo mencionaba Nadia también en el reconocimiento, en el respeto del otro y en el correr en el eje tan centrado en nuestras sociedades hoy en esta individualidad de corte liberal y colocar la autonomía de las personas, la interdependencia, la reciprocidad y la complementariedad como elementos esenciales para la vida y para la sobrevivencia. Sabemos quienes trabajamos este tema que los cuidados son por definición relacionales e interdependientes y sabemos del continuo permanente entre autonomía y dependencia. Todos. Todas, en algún momento de nuestra vida, hemos precisado y precisaremos eh, cuidados en los distintos momentos del ciclo vital. Todos, todas, cuidamos y cuidaremos a lo largo del ciclo vital también. Eh, estos trabajos de cuidados, además, son imprescindibles, como ya se dijo, para la reproducción social y para el bienestar social tenemos que darles el lugar en términos de derechos que se merecen. Aquí tenemos eh, el eje del derecho al cuidado que se abordará en el coloquio y que creo que es absolutamente central, está Laura Pautasi entre nosotras allí y seguramente nos va a estar ilustrando con sus reflexiones de hace mucho tiempo y las renovadas sobre el derecho al cuidado los sistemas y las políticas de cuidado que se están impulsando en nuestra región, eh, abordan centralmente la temática de los cuidados, pero en clave de transformación cultural y creo que eso es lo que tenemos que tener presentes. Y en esa transformación cultural hay un elemento que no debemos olvidar, el propósito de estas políticas y de estos sistemas es modificar la división sexual del trabajo, modificar esa división sexual del trabajo que nos asigna a las mujeres la responsabilidad prioritaria sobre la temática del cuidado y que aquí en América Latina y el Caribe, a pesar de los esfuerzos que se vienen realizando en materia de política pública, todavía tenemos sociedades que se basan en el trabajo no remunerado de las mujeres en los hogares y en las familias como la principal respuesta a las necesidades del cuidado. Tenemos que trabajar entonces por políticas universales de cuidado y quiero destacar este punto del carácter universal, no políticas focalizadas, no políticas solamente para los más necesitados, los más vulnerables, sino políticas, las políticas de cuidado tienen que ser de corte universal. Especialmente tenemos que pensar en las mujeres de los distintos sectores que tienen cargas diferenciales de cuidado, que cuidan niños, que cuidan eh, personas de distintas generaciones y que las políticas de cuidado lleguen a todos y a todas. Realmente creemos que es la única respuesta total y efectiva ante lo que llamamos la crisis del cuidado, está dado por estas políticas universales, por estas políticas públicas que alcancen a todos y a todas. Que el cuidado se convierta en un bien público, en un bien común y que el Estado y los gobiernos de los distintos países asuman la responsabilidad que tienen que asumir si realmente queremos trabajar hacia una sociedad del cuidado. Hoy el reto es justamente ese. Cómo avanzamos hacia un mundo en el cual las personas a nivel individual y la sociedad en su conjunto reconozcan y valoren la importancia de las diferentes formas de cuidado, pero sin reforzarlas como una tarea solo de las mujeres y de las niñas. Por lo tanto, cómo apostamos a modificar esa división sexual del trabajo. Se dice muy fácil... Parece muy simple, pero sabemos que es una de las transformaciones culturales más difíciles y que además en estos contextos políticos de la región y del mundo, enfrenta realmente grandes resistencias y grandes ataques. Coloquemos el cuidado Coloquemos el cuidado y las políticas de la vida en el centro. Si no, no avanzaremos nunca hacia sociedades más justas, más equitativas y que efectivamente reconozcan los derechos de todos y de todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. No sé si tenemos a nadie todavía escuchándonos. Sí. Quería, bueno, quería lanzar una última pregunta para una cierre ya breve, si les parece bien. Nadia, eh, la, yo creo que aquí se han puesto varios temas. Yo creo que eh, la pandemia, entre otros, y las investigaciones y los estudios también han demostrado que, los, que el trabajo no remunerado, no solamente de, que, que, que pesa sobre la vida de las mujeres, no solamente impact, eh, tiene relación con los cuidados y los trabajos del hogar, sino también medioambientales y también de salud. La pandemia puso en evidencia que mucha de la respuesta de la salud eh, por la propia eh, eh, urgencia de la de la solución que había que dar para la, la, la pandemia, pero también por las propias eh, limitaciones de los sistemas públicos de salud, estuvieron en manos de las mujeres, poniendo en riesgo también la vida de las mujeres. Entonces, yo quisiera, Nadia, si nos permites preguntarte o, se, o si quieres cerrar de alguna manera con una reflexión que nos permita ver esta amplitud del tema de los de los cuidados y también el impacto que eso ha tenido en estos últimos años y cómo piensas que eso puede eh, transformarse y qué propuestas tienes tú para ello. Pero ahí vamos. Uh, eh, creo que es interesante eh, tener en cuenta uh, que. ¿Sí, ¿Sí se, se, se oye? oye? Ah, es, ah, interesante es interesante, como, como planteas, planteas, tener en cuenta, cuenta la, la amplitud del campo ¿no? y la pluralidad de formas bajo las cuales uh, las mujeres, porque son las mujeres en casi todos los dominios de este campo, ya sea en el ámbito de la domesticidad, ya sea en el ámbito del trabajo remunerado, ya sea en el ámbito de las instituciones de asistencia, son las mujeres eh, la parte dominante en términos de eh, los proveedores de cuidado. ¿no? Entonces, es muy interesante tener en cuenta que es todo un abanico que involucra uno a diferentes mujeres de distintas extracciones sociales para las cuales se plantean distintos problemas de inclusión, de reconocimiento profesional, de remuneración. Entonces, hablar de cuidado y hablar de las tareas de cuidado en su multiplicidad es también hablar de la multiplicidad de las formas de existencia de las mujeres en sociedades desiguales. En ese sentido, pensar a las políticas es pensar también a los destinos de distintas mujeres. Una, un aspecto que me parece muy interesante y que es muy poco uh, uh, abordado en, en el campo de estudios del cuidado respecto a dicha diversidad y que Claxo otra vez, eh, Valentina es parte de esto, ha tenido un, un, un rol importante, es pensar el cuidado más allá de los ambientes urbanos, metropolitanos, de las grandes concentraciones de mujeres. O sea, hay toda una especificidad de la forma de las necesidades y a la vez de la provisión de cuidado afuera de los grandes aglomerados urbanos. como cuidado y experiencia rural de las mujeres productoras agrícolas, de las mujeres que regresan a sus espacios por migración, y eso ha sido muy importante durante la pandemia, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Cuáles son las políticas que se pueden enderezar a este tipo específico de situación bajo la cual también el cuidado se hace central? Entonces, es muy interesante lo que planteas porque nos permite pensar otra vez que la amplitud de la noción de cuidado a mí me encanta tratarla como una noción enlace ¿no? que cumple ese rol paradigmático en las ciencias sociales en este momento, nuevas formas de preguntar y de responder a problemas sociales importantes. Esta noción enlace tampoco puede ser pensada como una noción homogeneizadora, o sea, adentro de este dominio hay todo un abanico de diversidades y desigualdades que carecemos pensar sobre ellas y además concebir políticas de intervención. ¿no? Entonces yo quizá por este punto creo tendríamos un asunto bien interesante y un desafío para nuestras agendas de investigación. Por otra parte yo te diría y cerrándolo, hay algo muy importante que se puso a partir de la pandemia, las estructuras de solidaridad colectiva que involucraban a las mujeres, a las familias, a las comunidades de vecindad desde antes. Se han movilizado, uno, pero también se han ah, ah, ah, ah, ah, dado cuenta de que dicha movilización se basa alrededor de desafíos del cuidado. El cuidado pasa a ser importante desde el punto de vista político de la solidaridad colectiva. ¿no? Todas las experiencias de provisión uh, de alimentos, de grupos de vecindad para organización de la vida cotidiana, que no, no aparecen de súbito con la pandemia, es parte de una experiencia colectiva de organización, pero que eh, se, se vuelve a traducir en el lenguaje del cuidado. El cuidado existe en tanto que demanda política para los individuos. Yo creo que esto es muy importante como forma de uh, enlazar las heterogeneidades y pensar a soluciones concertadas en términos de política. Muchas gracias, eh, Nadia. Desde luego eh, vamos a cerrar ya, si les parece, Esta ya la, faltan estas dos intervenciones cortitas. Eh, sobre todo yo creo que eh, tratar de enfatizar para cerrar la potencia que tienen la, la, los cuidados desde un punto de vista de la politicidad que tienen, Como eso es lo que es realmente transformador y es la aportación que ha hecho también el feminismo para salir de lo doméstico a, a la vida pública y a través de esto de que se llama ¿no? el lugar grande de la política. Leonor. Totalmente, creo que ese es el punto central y es el punto que hemos puesto los feminismos y las agendas feministas desde hace 50 años en la agenda, que es decir, esto que se daba por sentado, que se sigue dando por sentado, que son los cuidados en los hogares, los cuidados no remunerados, pues no se tienen por qué dar por sentado, porque se están tratando como si fueran gratuitos, pero sin estos cuidados no existiría sociedad, no existiría economía, no existiría mercado. No, ninguna de nosotros estaría aquí sentado eh, y participando si no hubiéramos tenido y, y no tuviéramos los cuidados necesarios a lo largo de nuestra vida. Entonces, la politización de los cuidados es sacar de la invisibilidad a los cuidados y ponerlos en el máximo eh, lugar institucional, darles relevancia, pero al mismo tiempo desfamiliarizar, desfeminizar esto que insiste fuertemente Karina y todas con ella, digamos, de la... De, de, superar la división sexual del trabajo pero para eso obviamente hacen falta políticas hace falta poner el cuidado en el centro de la política pública en el centro de los debates eh, de la política internacional, de la política, de la economía política, de la justicia. Entonces, este es el camino que estamos transitando desde hace muchos años, que cada vez son más grandes los pasos que estamos dando, pero que todavía falta y que esta es la invitación colectiva a que sigamos avanzando en este sentido, porque sin cuidados no hay bienestar posible. Gracias. Muchas gracias, Leonor. Karina. Sí. Eh, Efectivamente, y complementando lo que, lo que decía Leonor y tratando de seguir buscando esas cosas positivas que nos dejó este tiempo tan trágico de la pandemia, eh, la pandemia nos dejó muy claro una lección y es el papel de los estados y sobre todo el papel del Estado social. Y si hablamos de Estado social y si hablamos de política pública y si hablamos de responsabilidad del Estado en estos temas, bueno, los cuidados están en el centro. No podemos pensar la construcción de alternativas a nivel de política pública sin este tema coloca, eh, colocado en el centro. Entonces, vamos a seguir insistiendo con sistemas universales de cuidados, con sistemas universales de protección que que coloquen a las personas en el centro. Si logramos ese objetivo, si colocamos las personas en el centro, el cuidado está en el centro. Pero tenemos que decirlo muy claro y muy fuerte. Aquí hay un rol absolutamente clave de los estados. Por supuesto que los otros agentes del bienestar son importantes y tienen su tarea que cumplir, pero los estados tienen que tomar este tema, tienen que desarrollar políticas públicas que definitivamente trabajen para que el cuidado esté en el centro y para que el cuidado esté en el centro desde una perspectiva feminista y que se proponga como la principal transformación cultural la modificación de esa división sexual del trabajo que en América Latina y el Caribe, como sabemos y como vivimos a diario, sigue siendo profundamente patriarcal, machista y conservadora. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias a las tres. Nadia, muchas gracias por tu conexión, por estar aquí con nosotros, por brindarnos tu conocimiento. Leonor, muchísimas gracias también. Y Karina, Batiani, muchas gracias por esta invitación también a mí a moderar esta privilegiada conversación. Gracias. Hasta pronto.